Hola galeones, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal, en este caso en este precisamente, estamos en Friday Night Funkin Contra Heads Mod Contra Hedge. sí Un nuevo mod Primero vamos a jugar la semana 3 Y después jugamos al otra Que eso es una semana que no he hay... grabado no hay... No sé, es difícil, ¿eh? Este juego es súper fácil Las canciones me encantan En este juego Aunque solo digan esas cosas Y yo me quedo todo de lado así. Vale. Vamos a seguir. ¿Es falla en una? Pues no, en dos, en tres. Vale. Ah, ah, ah, ah, ah. Todavía no, nos faltan dos, eh, las dos ocasiones más. Si se está gustando el vídeo, acordados de darle a like, suscribiros y bueno, seguimos. Es super fácil Y encima en modo difícil. Es super fácil. Ay, no, espera, me he perdido. de anterior display de Nightpulky eh, os recomiendo que lo veáis en mi canal por si os gusta porque hicimos la semana 1 la 4 y la de y la de WittyFullWitch o sea, la de Witty no de gustamos. es súper fácil esta Conseguido, me falta la tercera canción, aunque la de Hex tiene cuatro canciones. Three, two, one, <muchas> Let's Completada la, no, la semana 3 y ahora vamos a completar la semana de eh, la semana X, ¿no? Se llama la de Hedge. La Semana X. Mmm. Sabe interesante. Semana X. Vale, esta va a estar guay, seguro. Es? Y aquí es donde empieza. People, no. people, ¿Eh? ¿Por qué se ha eliminado 5.810 cuando lo estoy haciendo perfecto? ¡Esto es una estafa! ¿Hasta la cuánto durará el vídeo? ¡Con cinco canciones! Mm, un fallo, un fallo, solo uno Y si lo hubiera conseguido Si lo hubiera conseguido Hubiera conseguido sin ningún fallo Go, go, up, go, go, up, go, go, up, Oh, Ay, estoy en esta, no puede ser. Soy muy buena en este juego, soy buenísimo. Oh, ostras. Esto se ve difícil, eh. La misma parte. Y esta es muy complicada, ¿eh? Me falló un montón de esa. Pero sigo vivo. Ya se acaba. Uy uh, no me esperaba eso. esta se es, este va a ser guay Sí, y los está Apple no, Apple no, no, no! Apple ¡Ahora!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 Wait a minute. Y el o sea, esta es la cuarta, eh. O sea, oh. no puede ser que Es imposible. wow ¡Guau! Oh, ¡Guau! fondo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 Oh it's oh oh Ah, ¡Oh! ¡He fallado, en el 3. ¡Oh! ¡Otra es la misma! ¡Oh no! ¡En esa es cuando pierdo más! ¡Mira! ¡Cuando le, le ganó mucho! ¡Eh! ¡Muchas tegras! Se pone como en esa pantalla de rock. Bueno, sale abajo, es lo de las de verde Sale como de varios colores, así. ¿He terminado? Sí, he terminado. Sí, ahora había una canción en free play que era Era una bonus, pero yo ya la jugué, eh, sé si es que... Vale. En core. Esta es la última, ¿vale? Porque es una extra Es como un re eh, no sé eh, Es como... La misma canción Esto no tiene animación en realidad vale para ahora bien no es tan difícil eh toma la cuarta O sea, se ha muy difícil, ¿eh? Oh, and oh. I no the Oye, ¿qué pasó con el, ¿y qué pasó con el virus? ¿A dónde se fue? Porque ya no está en él hmm. ¡Oh! ¡Lo he pasado! Vale Pues estoy a punto de acabar el vídeo porque ya lo he acabado Estoy preparado por si pasa lo mismo que en la segunda canción que en el final lo sabía que salía como algo de repente. Y es que pues suscribir a los que no se suscritos Y si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Y cuando suscribáis, dadle a la campanita si no os queréis perder ningún vídeo. Y ven la primera parte que había hecho de Fidei Light Funki antes.